La que hay mi gente, la Hola Jota sí, y bueno, nos pidieron este hacer un video sobre en Dios confiamos en trust So sí. Aquí estamos. Este no, no creo que hay que hablar mucho de nosotros, pero queremos sí. más hablar sobre lo que Dios y qué es confiar en Dios. Eh, nosotros llevamos una jornada muy hermosa sí. y hemos visto, tuvimos que aprender esto, quizás a fuerza, sí. eh, diría yo, este, en cómo confiar en Dios, verdaderamente rendirnos hacia Él. Este, yo creo que hoy en día. Es algo que muchas personas están batallando Especialmente en la iglesia Porque decimos que confiamos Pero estamos llenos de ansiedades Estamos caminando con depresión Y muchas cosas que nos están cuando limitando Y ahí cuando decimos que, que... Perdón, perdón en confiando este, <ríe> Pero cuando decimos que confiamos y, y, y tenemos preocupaciones Y todas estas cosas Es como que confía en ti pero quiero estar en control Confía en ti pero... Le voy a dar un, un cantito, de, un espacio pequeño a, a, al temor, le voy a dar un, un espacio pequeño al control Y decimos, se la dejo en las manos de Dios, pero yo tengo el plan y yo soy el que le dice a Dios cómo, cómo hacer las cosas Y creo que cuando eh, rendimos nuestras maneras y rendimos nuestro nuestra manera egoístamente ego uh -huh. En el centro de nuestro ego, de que tenemos el control y todo esto eh, realmente confiar en lo que Dios tiene para nosotros es confiar en que todo obra para bien De que no hay nada incorrecto sucediéndote ahora mismo, que todo es parte de un plan mayor Y cuando nos rendimos a nuestras maneras y rendimos a nuestras eh, expectativas de cómo deberían ser las cosas y to Todo esto es basado en el control So, cuando soltamos nuestro control y cuando realmente decimos, Señor, toma tú el, el volante y, y llévame al destino que yo fui creado a, a llegar y confiar en, en el proceso, en confiar en, en las cosas que Él te quita, en las cosas que Él te da, eh, en, en quién tú eres no es lo que tú haces, pero quien tú eres es lo lo que él está moldeando en el momento, pensamos que quienes somos, somos la versión pasada, o lo que estamos en, en adelante, o quienes queremos ser, cuando lo que realmente somos, lo que somos hoy. Y, y lo que Dios nos ha dado en el día a día, este y es estar presente en esas cosas que te trae el día. Dice que no nos afanemos en las cosas del futuro, pero que, que cada día trae su propio afán. So afánate con lo que Dios te trae hoy, eh, trabajar con lo que Dios te está dando hoy y confiar de que ya tú tienes todo lo que necesitas para eh, sobrepasar lo que estás pasando. Ya a ti no te no te falta nada, no necesitas aprender más nada cuando eh, hoy. Porque ya lo que necesitabas hacer hoy, ya Dios te dio las lecciones Ayer y anteayer y el día anterior, el mes pasado, el yeah, año pasado yeah, yeah. De, so, Lo que necesitas hacer y quién necesita hacer hoy Ya lo tienes dentro de ti Y confiar y creer que eres una, eh, eres una arte preciosa, una arte maestra Y que confiar de que Dios, la obra y la promesa que Dios te dio Y la obra que Él tiene para ti, se va a cumplir sí o sí y todas sus promesas, todo, no, no te va a faltar nada, nunca te ha faltado nada y no te, lo, no te va a faltar nada este, Porque todo lo que tenemos y todo lo que estamos viviendo actualmente Es lo que necesitamos para el proceso de hoy so. Muy bien <risa> Después, Lo que, Perdón, lo que, lo que, lo que así, sentí, no, yeah. que sentí Yo lo que sentí, fíjate, lo que sentí compartirle una canción, hoy me rindo uh -huh. Y es porque yo creo que es esencial y fue un momento clave eh, en, en mi vida personal, pero he visto como esa sencillez de, de decirme ¿sabes qué? Hoy me rindo. Ahí. Y no es que me rindo de una manera mala, pero... Eh, me rindo a mis propias limitaciones o, sí, la, sí, o sí. las imágenes de otras lo personas Es que la canción no es que vale yeah. como, como lo que dice. Yeah. El tema dice, hoy me rindo de hacer lo que otros quieren, hoy me rindo y me brindo la oportunidad de crecer a mí mismo. El egoísmo lleva mucho a un abismo, pero de lo que te hablo es un mensaje, no es lo mismo. Es siendo egoísta lo que Dios me está diciendo que uno haga. Son muchas cosas en esta vida las cuales he tomado parte, algunas buenas, otras malas. Todas las hice como arte. realmente uno comparte ideas, se unen para enseñarte que trabajando juntos uno puede echar para adelante. Lo interesante es que mucha gente se aprovecha. Le sacan en jugo a la vida de otro y ni sospechan. Después te desprecian cuando uno falla y te reemplazan. Pon a otro en tu plaza mientras uno está en la casa murmurando y pensando en todo lo que está pasando. Como Dios está trabajando, tú no se está quejando. Él te está sacando de situaciones, te está librando. Lo más loco que toda en la vida se va aclarando. Hoy me rindo de construirle a otro todos sus sueños. Yo vuelvo a ser el dueño de los planos de mi diseño y me empeño en dar lo mejor para cuando proclame el que escuche mi mensaje su lenguaje sea amén. Hoy me rindo, yeah. de hacer lo que otros quieren, hoy me rindo, voy a decir algo de ese verso. Sí, a entrar donde dice yo vuelvo a ser, yo vuelvo a ser el, el el dueño de los planos. De los planos, de mi eh, diseño. Exacto, de tu diseño, ya Dios nos ha dado la imagen de cuál es tu diseño. Lo que pasa es que no, nos dejamos llevar por lo que la sociedad dice que tu pintura debe de ser sí. eh, O que tu canvas necesita este color o este Y tu canvas siendo tu vida Tu canvas siendo tu ministerio eh, Y Dios es el que está tomando forma Dándole forma a ese canvas Y eh, lo veo lo veo como que nosotros debemos entrar en el art room En el, en el, en el cuarto de, de, de artes con Dios y, y, y pintar con Él, no, y ver la belleza que, que, Él está haciendo en nuestro canvas, que en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra, con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, eh, con nuestros amigos, eh, todos ellos tienen un pincel, verdad, que hacen una línea o hacen un garabato como le dice en nuestro canvas y, y Dios es el que se encarga de, de hacer una obra maestra sí. de eso y, y entrar a ese cuarto de, de crear, en ese cuarto de, de, de masterpieces, de, de obras maestras porque la vida de cada uno de nosotros, por más mala que tú juzgues que sea eh, o porque otros juzguen que tu vida es un fracaso, que tu, tu vida es perfecta sí. tu vida es, sí. es perfecta porque Dios es el que está en, en cargo de y cuando le damos le damos los pinceles y le damos todos los utensilios a, a él para que él se encargue de pintar nuestra vida y le da color, ahí es cuando vemos y decimos, Señor, yo te, yo no sé pintar. Yeah. Nadie sabe pintar yeah. mejor yeah. que tú. Yo no sé pintar. Pinta tú mi vida. Este... Escucha que el mejor, el mejor regalo que Dios nos ha dado es de ser nosotros, de ser, noso, nosotros. Uh -huh. de ser verdadera versión yeah. y tú, todos fuimos creados con un propósito y no se va a ver igual que otra persona y cuando yeah. entendemos y confiamos en el Señor de que más yo me conecto contigo, tú vas a las direcciones me muevo aunque no tengan sentido uh -huh. y aunque, aunque para otros no o se vean aunque no lo vea no pero, lo no entiendan pero es algo, una aseguranza, una confianza que tú tienes de que a ciega estoy escuchando y voy a dar ese paso, a ciega. ahí donde entra el segundo verso, que dice... Oda la canción. Ahora me encuentro meditando en todo lo que estoy logrando Y me doy de cuenta que ya nada me está preocupando Ya se está aclarando el mensaje que estoy depositando Me está sigo andando, el camino se va iluminando No es egoísmo, si los planes no son para mí Tampoco son para 500 personas, ni son para mil Me conecto con el maestro y comenzo a definir el mensaje que siempre he llevado Que está dentro de mí, si no lo suelto, el mensaje será algo ilógico No quedo lindo para la foto, aunque sea fotogénico lo que está haciendo en mi vida lo comparto en público Para dar esperanza a lo que dicen ser mi público No voy a dejar que nadie de mi propósito me aleje hay que aprender a decir que no a lo que no conviene Para dejar mi legacía y dejar que Dios refleje Su poder a través de mí y lo que Él ordene Y hay un decir específico en esa canción que dice Que yo estoy en un mejor lugar cuando hay, hay gente molesta conmigo porque no estoy siguiendo sus sueño, que cuando Dios está molesto conmigo porque no estoy haciendo lo que Él me llamó a hacer. Yeah. La mejor manera en que yo puedo ser mi mejor versión y ayudar a Dios a moverse y a hacer la mejor versión para otros ver, es yeah. yo siendo mi mejor versión y no siendo una imitación de otra persona. Y esa parte de que puede que otros no estén de acuerdo. Puede que sea otras personas, literalmente otras personas que tienen una opinión sobre tu vida, pero esa otra persona puede ser tú mismo. Tú mismo, sí. Esa persona debe de ser tú mismo, sí. porque tu competencia es tu, tu versión de ayer sí. um, y ser mejor. Y Dios está refinando quien tú eras ayer y, y, sí. y, y creando esta escultura, ¿verdad? Esta obra sí. maestra nuevamente con nuestras vidas. Y creo que confiar en Dios en el día a día es algo súper clave en nuestro caminar como como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, sí. este, no dejar que ni la religión nos limite o limite hasta Dios de lo que Él quiere hacer con nuestra vida, sí. o dejar que la opinión de otras personas, o hasta tu propia opinión de lo que crees que eres y es sí. algo completamente diferente a lo que Dios dice quien tú eres. Y es confiar en que Él tiene todo arreglado, todo obra para bien, sí. eh, todo obra a tu favor. Sí. Sí. Este... <ríe> Todo obra a tu favor um, y que nada anda mal. Simplemente nosotros le, le ¿ah? no eso, eso ah, fue lo que, que vino la mente también yeah, que, de, que nada anda mal, nada anda mal que ¿Eh? estamos en el en el camino correcto porque es lo que Dios nos está dando para aprender en el hoy. hoy. Pero el hecho de que no lo aprenda no no lo entendamos ahora no quiere decir que Él no esté en control y que no está trabajando contigo, yeah. y que no está refinándote, yeah. porque eso es todo lo contrario. Eh, <risa> algo que, que este año que aprendí también, que nos ayudó grandísimo a mí personalmente, es que yo escribí a mi teléfono que, que, anda, que, anda, que, anda mal, que anda mal, que anda mal contigo. Lo único que anda mal contigo es tu resistencia a este momento. Lo único que anda mal contigo es que tú piensas que algo anda mal. Lo único que anda mal contigo es que tú piensas que algo o que todo debería de ser diferente. ¿Qué en ti te tiene la ilusión de que algo anda mal? Eh, tú puedes pensar, creer que algo anda mal contigo, pero la realidad es que ahora mismo, si no estás escuchando si estás viéndonos, eh, tú estás bien. Eh, si te quedas, vas a ver que no estás en ningún tipo de emergencia, no estás en ningún tipo de pánico. Si estás respirando, tú estás bien. Y si, y si entiendes eso, cuando termines este video y puedes comprenderle que no, ha, no hay nada mal, no tengo preocupaciones, no, no, estoy, no estoy en la ¿cómo se dice la No estoy no en, en lag. No, no te falta nada. No me falta nada. Estoy en abundancia. Y cuando tú entiendes que estás en abundancia, pregúntale a Dios qué quiere crear con tu obra de arte. Y vela y escucha. Conéctate con Dios y, y confía en Él de que todo lo que está pasando en tu vida ya pasó por un propósito y lo que viene ahora porque te estás conectando con Él... No, no vas a ni reconocer quién eres porque lo sobrenatural se hace literalmente natural en tu vida cuando confías en el Señor. Yeah. Con eso nos dejamos, Jota. Mm -hmm.